momentos, anoche me acordé, de, me acordé Anoche me acordé de todos esos momentos En los que terminamos sin aliento Y bebé, yo a ti te pienso Por más que no se me nota el sentimiento hiciera de día extraño que ya no sea mía no me acuerdo cuánto te comía en las noches en No me acuerdo todavía de los besos que me dabas Y como tú a mí me dejabas Por la forma en la que tú me mirabas ah, Como lo hacíamos y si tú te me entregabas Y después de eso terminábamos con un par de besos Mami no vivíamos el proceso Yo te confieso que te quiero de regreso Y esta vez sin recesos Sin pares, Te ti no habrá quien me separe Porque como tú no hay quien se compare que te aclare, yo no estoy pa señales. Si también lo quieres, pues dale. Suéltate pa' yo suéltame contigo. Revivimos lo que hicimos, ven conmigo. Yo no sé qué me hiciste, que yo no te olvido. Cuanto te comía en las noches en las que tú me decías que si hasta que se hiciera de día. Extraño que ya no seas mía y ya tú sabes quién es. Este es el mood como fue. Extraño que ya no que sea, no sea mí ah, ah